Bueno, bueno, bueno. Otro nuevo Core Fridays. Como sabéis, Core Fridays es un podcast en el que todas las semanas intentamos hablar con gente que ya trabaja en el sector de tecnológico y tratamos, bueno, de aprender de ellos y ver cómo, cómo ha evolucionado su vida. Yo soy Joan Carballo, ahora mismo trabajo en Intelligence como frontend y hoy vamos a hablar con José Ramón Sauquillo. Eh, Muy bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Encantado de Oye. estar aquí. Por cierto, ¿cómo quieres que te llame, José Ramón o Sauquillo? Porque yo la ver, verdad es que te conozco más como Sauquillo. La verdad. Bueno, siempre me han llamado Sauquillo y, y, y desde hace unos años mmm, me llaman Sau. Yo, Sau. Vale, Sau. Vale. Ostras, eso, eso no sé si me va. Si me... lo siento, A ver, al, al máximo es un tema de vacancia, yo creo. Sau. Por optimizar, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muy bien, muy bien. Nada, ter habiendo terminado la jornada ahora mismo, y aquí contigo. A ver qué me, que me cuentas <risa> qué, qué hacemos, qué contamos. Genial. Pues bueno, lo primero, gracias por venir a pasar aquí un rato con nosotros y a contarle a la gente lo buena idea que es hacer un bootcamp. <risa> vale, porque eh, ahora mismo, eh, ¿cuánto tiempo hace que tú hiciste un bootcamp? Pues yo lo acabé en las navidades del 2016. ¿2016? Ah, pues no está mal. Sí. O sea, a final y, de... ¿dónde, sí. ¿Dónde estás trabajando ahora mismo? Ahora mismo para una empresa de Estados Unidos que wow. se dedica a hacer aplicaciones para artistas, músicos, un poco para conectar tema de fans y eh, superfans con, con artistas. Ah, vale. Hacemos cosas muy chulas, muy divertido. Uh -huh. sí, sí, sí, sí. sí Claro, y anteriormente yo ya sé más o menos a qué te dedicaste, pero si nos quieres contar un poco tu evolución. Vale, eh, porque pues vien, nada. Vienes, vienes de un sector totalmente alejadísimo de lo que es el desarrollo. Sí, ha habido bueno, un poco evolución, es decir, poco a poco he ido llegando aquí, pero... Bueno, por decirte, de pequeño yo siempre me gustaban los ordenadores. Eh, mis padres se sorprendieron muchísimo el día que dije que iba a estudiar arquitectura técnica porque daban por hecho que iba a estudiar informática. Claro. Pero no sé por qué, eh, no, o sea, no sé en qué momento decidí eh, estudiar arquitectura, arquitectura técnica. Me de, vamos, estudié eso en la universidad, me dediqué a eso durante 12, 13 años trabajando en la construcción. Y bueno, llegó la crisis económica. Yo todavía aguanté unos años ahí, pero eh, igual que muchísima gente de mi sector, nos quedamos fuera y me, y me reinventé en el mundo del marketing, del marketing, Ajá. sobre todo marketing online. La, la crisis económica, un segundo, hago un apunte para la gente joven que lo esté viendo. La crisis económica, la de antes, ¿eh? Estamos hablando de la de 2006, sí, sí. 2008. No, no, tengo ganas, <risa> tengo ganas. <risa> eh, Esa sí, fue sí, la, la que jodió un poco el tinglado de la construcción. ¿no? Sí, yo me quedé fuera en el 2010, fuera de la construcción. Y, y nada, me monté un, una, un negocio... Eh, de marketing online, así a pequeña escala para el pequeño comercio. Empecé a hacer páginas web, pero de forma muy básica, muy sencilla, en, en plan eh, contratar eh, una web de estas que lleva todo premontado poner textos, poner fotos. Y poco a poco me fui metiendo en el mundillo de hacer webs. y vaya empezando a aprender pues CSS, a, a aprender un poquito de, de maquetación de, de front. Y... Y hubo un momento que dijo ostras, esto me gusta, esto me mola. Y... Esto mejor que, que gestionar redes sociales y planes de marketing, ¿no? Sí sí, sí, sí, sí. El tema de las redes sociales se me hacía ya cuesta arriba. Y, y nada, eh, pues hubo un momento en que me surgió la opción de hacer un, un bootcamp y... Y nada, y bueno, me, me lo monté de manera que me fui a Madrid eh, unos meses a, bueno, pues hacer ese, ese bootcamp. Sí, sí, sí. Y nada, la verdad es que muy contento, muy bien. todo muy, Claro, eso muy estamos bien. hablando ya del año 2016, has comentado. 2016, estuve pues, durante esos seis años eh, trabajando en este negocio que, que he comentado de, de marketing online para pequeños comercios y demás y durante pues eso durante un tiempo eso, haciendo páginas web hasta que de, de, bueno ya tenía pensado digo eh, este no va a ser, este no va a ser mi, mi oficio el del marketing online por lo menos tal y como lo estaba como lo estaba llevando no y, y nadie nada de apical ahí el gusanillo ¿no? del desarrollo y sí, además este... eh, eh, estaba rodeado de mucha gente del sector de la informática de la programación eh, donde además, bueno, a ti ya te conocía, pero además coincidí contigo Sí, justo, exacto, trabajamos en la misma oficina, el mismo coworking bueno, Sí, sí, sí, y ahí había mucha gente que se dedicaba a esto y, y bueno, pues a mí me picaba el gusanillo y empecé a hacer mis cosillas A aprender con cursos online, a, un poco a, a trastear, a toquitear Pero sí que es verdad que me daba cuenta que para... para si yo me quería dedicar profesionalmente al tema... Eh, debía dedicar muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y me, yo necesitaba trabajar, es decir, no podía dejármelo todo y claro, ponerme sí. a estudiar una carrera o a, no sé, el caso es que al final pues vi un poco la luz en hacer un, un bootcamp. Claro que sabes y... que te lo concentra en tres meses, no, porque además tú hiciste el full time, ¿no? Sí, claro, estuve hiciste... no, ah, sí. en tres meses o cuatro meses y, y de ahí ya sales con con la cabeza o sea, hecha hecho un bombo, por lo menos. Sí, pero, <risa> pero, o sea, pero con todo ahí es mutido. ¿no? Correcto, son tres meses. Yo siempre digo que hacer un bootcamp eh, es como comprar tiempo. vale Evidentemente tienen su sí, vale. coste y lo que haces es concentrar pues, conocimientos en poco tiempo. Lo cierto es que, eh, o sea, lo tengo clarísimo, cuando tú terminas un bootcamp... No eres programador en plan, ya mañana me contratan y ya puedo hacer cosas solo. Claro, ya soy útil ya. y súper productivo y me voy a hacer mi propio Google. Eso no Exacto. es algo. No, no, te faltan <risa> mucha base, te faltan muchos conocimientos y sales pues, eh, sabiendo hacer eh, cruz, eh, sabes eh, pues manejar un poquito el DOM, haciendo pues un poquito de lo básico, pero sobre todo ya eh, encaminado, ¿no? Es de decir, vale, apuntando ya a hacer cosas más complicadas y por supuesto, pues creo que para, para salir a, adelante con esta profesión, pues necesitas también dedicarle más horas. La verdad que siempre siempre que alguien me pregunta, eh, es como y de aquí ya sales aprendiendo, o sea sales sabiendo programar y es como, pues mira, sabes sales eh, sabiendo programar nivel, ya no te asusta programar, <risa> ¿vale? Que por lo menos a, a mí me pasaba eso, ¿eh? O sea yo eh, cuando me pasó un poco igual, ¿no? Empezando a hacer algunas webs y tal, vas viendo que, ostras, program saber programar molaría, ¿no? Mm -hmm. Pero el, el abrirte un, un Visual Studio en blanco eh, o una terminal era como, uf, no, no, no, no, esto, esto me viene grande por todos lados, ¿sabes? Bueno, Y, y si es que no después sé. del Bootcamp es como de, vale, vale, a ver, estos son 20 minutos de buscar en Google cómo demonios se hace lo que yo quiero hacer, ¿sabes? Pero Claro, sé una que... de las cosas que aprendes es a aprender, es decir, vale, voy a... A aprendes a, a resolver claro, las cosas una tontería, Pero es verdad que, que igual llevas 10 años sin, sin aprender fuerte ¿no? sin, <risas> sin sentarte a, a estudiar ¿no? que 10 años el, el, el que acabó <risas> La universidad o... exacto Aunque a mí la verdad es que con todo el tema De eh, la reinvención que, me que tuve después de la, de la Construcción Tuve que dedicarte mucho tiempo a estudiar Y ah, claro. como una de las cosas que más me gusta ¿eh? Es aprender cosas nuevas eh, cosas que me interesan, evidentemente, pues eh, a toda la parte, todo el proceso de aprendizaje, me no sé, creo que me, me lo he pasado muy bien. Evidentemente, pues no es un camino fácil de, oye, esto hay, hay que dedicarle mucho tiempo, muchas ganas y, y estar bastante motivado. No llegar difícil. y decir voy a empezar a picar código Que me va a salir todo fácil no, no, claro, claro, claro no, no. Bueno. De hecho Eso a, a mí por lo menos uno de los Grandes consejos fue que un Vulcan También eh, aprendes a gestionar la frustración ¿No? Porque te Frustras, te frustras un montón de veces <risa> El consejo que doy A todo el mundo cuando me preguntan eh, A la gente que está empezando Siempre les digo uh, eh, Que la frustración sea parte de tu día a día, de tu trabajo, aprende a manejarla. Exacto. Dedícale, o sea, dedica tiempo a esa frustración porque además te va a ayudar. O sea, el frustrarte significa el que te estás pegando contra un problema que no te sale. Lo estás viendo desde muchísimos ángulos. Y, y lo típico que nos pasa a todos es que después de estar todo el día con un problema y no te sale, al día te siguiente te sale en 10 minutos. En 10 minutos. Sí, sí, sí. sí. O sea, la... has la. De hecho, la... a mí me ha pasado esta semana. O sea, esta semana yo acabé el viernes de trabajar empantanado eh, en, en una movida. Me pasé todo el fin de semana dándole vueltas. El domingo por la noche dije, chico, me voy a sentar aquí hasta que lo saque. Y no lo saqué. <risa> y el lunes Problema. Claro, claro, claro, sí, sí, pero literalmente eh, irme a dormir pensando, mañana tengo que probar a hacerlo de esta manera. Y, y luego el lunes pregunté a un compañero, tío, mira, estoy aquí con esto. Él y yo leyéndolo, al final, que tengo una reunión, Carvalho, tengo que dejarte tal, no sé qué. Y en 20 minutos lo tenía solucionado. <risa> o sea, 20 Exacto. minutos después lo tenían solucionado. Es como, tío. Ya ¿Y por sí, qué lo solucionaste en 20 cabrero? minutos? Lo solucionaste en 20 minutos porque te tiraste horas antes. Eh... Claro, claro, claro, claro <risa> dándole vueltas y, y pensando y luego revisando y, y muchas veces descansando, que también es uh -huh. algo que, que cuando llevas tres horas dándole vueltas a algo, eh, vale la pena decir, mira, ¿sabes qué? Voy a sentarme un rato aquí a, a hacer cualquier otra cosa, ¿sabes? Uh -huh. Y luego vuelvo y ya de repente vuelves un poco con la cabeza más, más tranquila uh -huh. y, y funciona. ¿eh? Sí, pues sí, eso sí. yo digo que, que eso es parte de ese trabajo, o sea, este trabajo también es eh, que no te salgan las cosas para que luego salgan, vale, claro. para eh, asimilar mejor todos los conceptos y para eh, de alguna manera, pues en un momento dado, el momento euro eureka que nos que nos pasa a todos, vale, que te vale, crees vale. que eres eh, la leche o bueno, ese día dicen, me he ganado el sueldo aunque he ido por el suelo tres días. Hoy sí, sí, sí. has comentado que en ese antes de hacer el bootcamp eh, intentaste o empezaste a hacer algún curso también de desarrollo. Sí, a ver, eh, lo típico que cursos de estos online, tipo Code FreeCodeCamp, todos sí, estos tipos de, de... En YouTube hay un montón de cursos. Sí, sí, sí. Bueno, YouTube, para mí YouTube es YouTube University, que le digo. O sea, <risa> tienes de todo y vale, aparentemente. Sí, sin embargo, después decidiste que era mejor, o sea, decidiste hacer el Bootcamp. Sí, de alguna forma eh, tener algo guiado que te dijeran, pues, oye, los pasos para poder por lo menos tener esa mínima base son estos, porque yo iba a, pues, no sé, a, a saltos. Sí, al, grupo, al, al final muchas veces, y, y también es verdad que, que una de las partes que para mí es buena de, de un bootcamp es precisamente que le debes, eh, tienes, tienes que asistir, ¿no? Uh -huh. No es en, en YouTube, eh, bueno, estás aquí 20 minutos y probablemente aprendas. Pero de repente te cansas, ¿sabes? O, o hay un vídeo relacionado de <risa> Ibai peleándose con no sé qué y es como de, ah, pues bueno, voy, voy a ver el de Ibai. Y, Exacto, ¿sabes? ¿sabes? Voy a ver aquí eh, animales que hacen risa. Pues bueno, sí, voy a ver 10 minutillos de animales que hacen risa y ya luego continúo con el curso. Y luego y... ya no te acuerdas ni de lo que estabas haciendo. Claro, claro, claro. claro. Sí, eh, o sea, creo que es una y, manera claro, también de, de autoobligarse, ¿no? Es decir, claro. es de, de hackearse, de decir, bueno, eh, sí o sí, tengo que... Ir a clase, tengo que aprender y tengo que presentar un proyecto en tal fecha y, y bueno, pues con, con esa de ese, de ese modo pues eh, te obligas, te obligas y Exacto. no. El, el, todo el, el tema de la procrastinación pues se queda un poco más de lado. Ah, claro, es, esas tres, cuatro horas de clase que tienes dos o tres veces por semana. Bueno, en tu caso era todos los días, claro. Yo en que clase, dice... mi era todos los días, todo el día. Claro, o sea, sí, sí, sí. Es un trabajo ahí, pero claro, en tres meses de repente es como de, bueno, mira, ya he cambiado mi carrera a, ahí 180 grados. Y además recuerdo, yo terminaba terminaba por la tarde, me volví a casa y yo en Madrid estaba en un piso con programadores. <risa> y entonces me tiraba. Era como no eh, terminar, ¿no? <risa> y les preguntaba las dudas. Les, bueno, me ayudaron también con proyectos, o sea, a resolver dudas, a, a entender. La verdad es que tuve bastante suerte en ese aspecto porque estuve bastante apoyado, acompañado y... La verdad es que eso es algo que yo, fíjate, en este mundillo, eh, yo llevo menos tiempo que tú, la verdad, pero es increíble la cantidad de gente que tiene ganas de enseñar. Uh -huh. O sea, sí. yo no me he encontrado nunca ningún programador que me diga no. ¿Sabes? no, no Sin embargo, no. en otras tareas sí que, sí que ves a gente un poco intentando que no les quites el puesto. ¿Sabes? En, en otros, en otros Yo creo que la comunidad en general Hay de todo, ¿no? Pero la comunidad de, en, Del mundo del desarrollo es Bastante guay en ese aspecto O sea, sí, sí, siempre sí. hay eh, Ese afán por Compartir, por enseñar Por dar solución eh, Joder, de hecho solo hay que ver Toda la información, toda la documentación Todo lo que se regala Todo lo que se comparte son, que, que la source. mayoría de veces son, son proyectos eh, Si no open source, por lo menos públicos Uh -huh. ¿Sabes? Que es como, ostras, aquí hay alguien. A ver, que ha cuando, hecho... cuando le cuentas a gente de fuera del sector, totalmente ajena al sector, que la gente ofrece todo su código, toda su información, comparten sí, sí, sí. para enseñar, para que tú puedas mejorarlo, para todo, eh, la gente, mucha gente flipa eh, en ese aspecto. Sí. Y a mí de hecho, es que es eh, yo muchas veces lo pienso cuando veo algunas respuestas, estás buscando una solución a tu problema en Stack Overflow y, y ves la pregunta, ¿no? Y es como, ¿podía ser yo? preguntando perfectamente, porque se nota que, que el tío tiene la experiencia justa. Y luego ves unas respuestas curradísimas. con Además, yo por lo menos que ahora estoy eh, trabajando mucho con React, gente que actualiza su propia respuesta años después, porque en React, por ejemplo, hubo el cambio este de, de clases a, a funciones. no Gente que años después ha venido a su respuesta y la ha actualizado de, bueno, y ahora... Con ES6 o con yes. las funciones de RIA o con los hooks se hace de esta manera, que es como, ostras, tío, transcurra muchísimo. Bueno, además, esta cover flow tiene un aspecto también como de, tiene una función como de gamificación que te ofrece puntos, te ofrece eh, steps, ¿no? Unos pasos para ir eh, ganando, pues, eh, crédito. Y, bueno, pues, claro, no está claro, guay. Hay gente que se lo toma mucho más en serio de lo que... De lo que yo por lo menos esperaría, ¿sabes? Que es como, luego, ostras. si vas a contratar a gente, eh, o sea, el, el hecho de que alguien tenga una alta puntuación en esta Overflow, para mí sería un, un dato importante. Que mirar, ¿eh? Le ha dedicado, sí, sí, sí. dedicado tiempo a, a claro. ofrecer su conocimiento eh, a la comunidad. Sí, sí, y eso sí. Eso está sí. guay. Es sí, porque además, guay. claro, luego la gente es verdad que como te vota y tal esa puntuación, ¿no? Te vota la respuesta correcta. El, te lo tienes que currar, no es solo darle la solución o, o, o explicarle por encima, no, no, hay gente que pone el código de no, no, este es el ejemplo, aquí tienes el FIDEL, lo tienes funcionando en no sé dónde… Esa sí, sí, que hijos, claro. Le ha tenido que dedicar claro, mucho claro. tiempo a ¿Siento? dar una respuesta claro. con el mismo código que la pregunta ha preguntado. En tu caso es cortar y pegar, pero el que lo lea dentro de medio año va a tener toda la explicación, ¿sabes? Como, sí, como, sí, sí, sí. sí. La verdad Qué es que está bien. muy guay. Está muy guay. No, y, y comparativamente con otras profesiones, yo de la profesión que vengo, que... A ver, no es muy gratificante o es eh, gratificante si tú encuentras esa gratificación <risa> <risa> eh, ¿Qué te refieres? a la construcción. O sea, sí. el, para mí bueno, es o sea, un mar, mar, el arquitecto técnico por, por por centrarme yo eh, es un poco el que va a la obra pero no estás eh, haciendo paredes, ¿no? Estás un poco no, no, el, o sea, eres un técnico, eres un técnico eres que lo que ha, como, es como marca el proyecto es lo que antes le llamaban el aparejador, vale. Uh -huh. Eh, una obra, pues, eh, por, por reducir mucho, aunque tiene muchísimas atribuciones, un arquitecto es el que proyecta ¿no? y el arquitecto técnico es el que eh, lleva esa proyección a, a una ejecución material. Vale. Aunque, bueno, eh, en una obra siempre hacen falta un arquitecto técnico y un, y un arquitecto, por ley, vamos, la, la dos, sí, las sí, dos sí. personas. Ya, ya, pero quiero decir que, que no, no, no es... Eh jefe de los obreros, es un poco el que no. está vigilando o que, que todo funciona y que todo se hace bien y... Sí, calidad de materiales, calidad de ejecución y bueno, pues que al final lo que refleja el proyecto se lleve eh, lo más fielmente posible a, a la práctica, que el tabique esté donde tiene que estar y que la puerta esté donde tenga que estar con los materiales que se dice en el proyecto y, y, y bueno, pues entonces lo que decía que... Eh, es, para mí, el cambio de profesión ha sido pero muy para bien. De hecho, he tenido la oportunidad de volver a la construcción y no quiero, vamos, ni de coña. Claro, y claro. es verdad que en, en su momento se ganaba bastante dinero pero, con, con la construcción, pero es que mmm, eh, programando se vive muy bien también. Desde si casa, gusta, con la calefacción, sin pelear claro. con... Con un señor que le, que le vas a hacer tirar el muro porque no lo ha hecho donde tocaba, ¿no? Pues antes, eh, yo antes me peleaba con otras personas y ahora me peleo con una máquina. Si, <risa> si la máquina no responde bien, la culpa es mía, no es de la máquina. <risa> Exacto, ni siquiera tiene la culpa. Exacto. Entonces, pues, eh, la verdad es que, no sé, eh, a mí a nivel de calidad de vida, yo he estado trabajando, estuve trabajando en Madrid eh, un año, año y pico, pero luego ya me vine a Valencia y he trabajado en remoto siempre aquí en un remoto o desde primera casa ya. y ahora mismo trabajo también en remoto con compañeros que están por, por el mundo y, y no sé la verdad es que es, un, es una profesión para mí bastante gratificante y luego ¿Trabajas en la además entiendo por... que en inglés sí ¿no? trabajo en inglés la... ¿Un inglés? Eh... ¿En inglés es verdad que eh, eh... Hay ventajas, ¿no? Pero es cierto que esa reconversión también pasa por conseguir un nivel de inglés correcto. No, no siempre es ultra necesario, pero sí se suele pedir. ¿eh? Yo me he metido en este en este trabajo para aprender inglés. <risa> o sea, mi, mi inglés es macarrónico, ¿no? Eh... <risa> Mi jefe tiene mucha paciencia y sí. yo lo hablo. en Una libretita para hacerle dibujitos cuando no. me entiende, tengo el translator siempre ahí eh, a mano y bueno, la verdad es que mi inglés ha mejorado muchísimo. Todavía tiene que mejorar un montón, pero... Mucha, mucha gente, y eso es verdad que en España mucha gente le tiene eh, un poco de miedo a eso, ¿no? De, ostras, es que buscar trabajo en remoto fuera, tengo que saber inglés. Y es como, a ver, tienes que saber inglés, pero nadie espera que seas eh, nativo. ¿Sabes? O sea, todo el mundo entiende que inglés no es tu primer idioma y estaría súper guay que te manejaras súper bien. Pero oye, si te haces entender, ¿sabes? Tampoco. Yo creo que to todos salimos ganando. Es decir, una empresa sí. en Estados Unidos contratando en España, pues le sale muy bien. Una... Claro, que para en ti curarás súper bien, y ellos estarán pensando, madre mía, el español, este cobra cuatro, chao. Nada, <risa> <risa> <risa> <risa> y bueno, no, y el tema del, eh, del inglés, pues, mientras acabemos entendiéndonos y las cosas salgan. Eh, sí, o sea, de momento creo que todos hemos salido, hemos salido ganando y, y yo con el, ya te digo, para mí el objetivo con trabajando con esta empresa, además de jodín, de aprovechar y disfrutar y sí, eh, con y el, el proyecto, verdad, y sí. aprender, eh, era pues eh, mejorar mi inglés, o sea, puede decir o, o meto el inglés en mi día a día o haciendo cursitos o viendo ah. vídeos eh, o películas, no va a ser suficiente. También es un chip. ¿A ti te ha pasado que después de ese eh, pseudoparón por ya empezar a trabajar después de la carrera, después de estudiar y hacer el bootcamp, como que se te vuelve a activar el chip de, ostras, no quiero parar de aprender cosas? Sí, sí. O sea, pero, a, a mí me ha pasado no bastante. O sea, yo, yo también era bastante curioso, pero curioso a nivel. Aprendo a hacer cosas porque me apetece y a veces no me apetece. ¿no? Uh -huh. Y de repente ahora siempre estás buscando un curso, alguna movidilla que hacer o, o ahora quiero mejorar mi inglés, ¿no? En tu caso. Pues yo, eh, el tema de, o sea, siempre lo digo, que esta profesión, si eres curioso por naturaleza, si te gusta aprender cosas, es perfecta porque es que Exacto. no paro de aprender. Yo, sí, o sea, sí. ahora mismo eh, he estado prácticamente un mes aprendiendo temas de infraestructura. ¿no? O sea, yo suelo trabajar en backend, pero sí. mi me pregunto oye... ¿Quieres aprender a montar eh, infraestructuras con, con Fargate, con eh, bueno con CDK? ¿no? CDK. Y, y, me, y me dije, pues venga, adelante. Y no tenía ni puñetera idea. O sea, <risa> pero ni puñetera idea. Y, jolín, estoy aprendiendo un montón y me, me flipa la posibilidad de, de aprender estas cosas. Y luego, pues en tu tiempo libre, cuando tienes tiempo, porque es verdad que no siempre te sobra, pues también... <risa> tus cosillas para, oye, me gustaría aprender a montar algo con esta tecnología. Pues, pues oye, te buscas cualquier sí, cosa claro. que te gustaría hacer y la, y la montas. Claro. Y, y la verdad es que es maravilloso para eso Ya ves. Oye, y una pregunta. Después del bootcamp, ¿Mm. eh, ¿cuánto tiempo pasó o, o qué hiciste justo después del bootcamp hasta que encontraste trabajo? ¿O ¿Cuánto tiempo pasó ah, hasta que encontraste Es un momento, yo creo, crítico, ¿no? Que tenemos todo. Claro, porque todo, de... o sea, todos los bootcamps intentan venderte, ¿no? Que, o, o intentan, a ellos también les interesa, ¿no? Eh, que sales con trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, luego es verdad que hay gente que tardas. Eh, hay gente que sale con trabajo, pero hay gente que tarda más tiempo, menos tiempo. Yo, por lo menos, del bootcamp que hice, todo el que buscó trabajo acabó encontrándolo. Yo, hasta donde yo sé, creo que de, de mi bootcamp también todo el mundo acabó encontrándolo. Pero eh, eh, hubo gente que enseguida, hubo gente. O sea, eh, allí en el bootcamp, pues también hay gente que, vamos, antes de terminarlo, o el mismo día que terminó el bootcamp, ya, ah, ya encontraba no <risas> Yo sinceramente, eh, yo terminé mi bootcamp, eh, ahí hacían como una especie de eh, concurso final, ¿no? Donde ganaba el mejor proyecto y yo quedé finalista. Mi proyecto quedó, fue uno de los finalistas. Y eso lo dije, joder, siendo finalista debe de ser bueno y tal. Claro, Pero la no, realidad no, es que no. la realidad es que no tienes ni puñetera idea. O sea, eres Claro, un, has, un has hecho un bootcamp ruto, rápido. Pues, tienes <ríe> que para encontrar es la bomba para alguien que lleva tres años trabajando. Es como bien, se, se maneja, ¿no? <ríe> Entonces, pues tienes que encontrar una empresa que esté eh, dispuesta a contratar a un mega junior <ríe> sí. y que lo único que puede ofrecer, es, lo, realmente lo único que puede ofrecer un junior es eh, motivación, ganas de aprender, ganas de ofrecer tu, tus, los conocimientos que vas eh, aprendiendo. Entonces, eso no es fácil. Eh, hay empresas que sí, que dedican en su plantilla, siempre tienen parte de juniors y tienen a, a seniors. Eh, Están ahí echando la mano y llevándote. Pero es verdad que el mercado laboral de juniors no es algo que suela estar muy de forma muy pública en ofertas de trabajo. Casi todo el mundo, las empresas muchas veces dicen, vamos a buscar un junior y siempre hay algún senior que conoce a un junior o conoce... O sea, muchas veces más un tema de del boca a boca. No es, no es tan... No, no, no puedes verlo en, eh, de forma pública como puedas ver las lo, ofertas para seniors o mid-seniors. Y, bueno, pues a mí me costó unos meses encontrar la primera empresa. Creo que tardé... Bueno, tardé tres meses, tres y medio o así. Bueno, tres meses está súper bien, en realidad. Sí, pero fue una empresa en la que mi, mi posición finalmente no cuajó. Es decir, estuve otros tres meses en esa empresa y salí. No, El hecho de que fuera tan junior implicaba que un senior tenía que estar... Eh, claro, por lo que sea... No, pensaron que hubo, un junior era alguien simplemente barato, ¿no? Por lo que sea. Bueno, a ver, yo no digo ni que... No, no sé exactamente, pero eh, sé que el tiempo que el senior tenía que dedicarme a mí no se lo dedicaba a proyectos y hubo una subida bastante potente de trabajo Ajá. y... Y como no podían encontrar más seniors, pues necesitaban los que tenían al 100%. Ya, claro, un junior es verdad que, que necesitas un señor que te acompañe ah, yo unos meses para ser realmente productivo. Yo comprendo la situación aquella. Sí, es sí, decir, sí. bueno, pues eh, yo les di las gracias. A todo lo que aprendí me lo llevé en mi, sí. en mi mochila de aprendizaje y, y seguí buscando. Y tuve... Eh, Tuve la suerte de que aquí en, en Valencia también hay una comunidad de desarrollo y, y se aprende, bueno, programación en, en un montón de sitios y, y bueno, pues a, eh, empecé a hacer un proyecto eh, de aprendizaje con un grupo de gente de, también para aprender a programar y estuve un tiempo así hasta que encontré otra empresa eh, que fue pues en eh, mayo, pues tardé unos tres o cuatro meses más Ajá. Y me puse a trabajar para una empresa en Madrid y ahí estuve dos años y pico, o sea que... Vamos a ver, el cajo, ¿no? Dos o, tres, dos o tres años, ¿no? Ahora no recuerdo, creo que tres. No, no, ahí muy bien, o sea, ahí aprendí muchísimo, compañeros de trabajo que me enseñaron un montón, con grandes amigos con los que hoy en día todavía, vamos, conservo muy buena amistad. Y... Y, nada, y además en, en proyectos muy potentes para empresas grandes de aquí de, de España. Y dices, Jolina aquí, es, es... a ver, son proyectos en los que sí o sí aprendes un montón. Si, ah. si no aprendes, no, no, no las cosas no, no fluyen. No, pero es verdad que está guay y, y eso es algo que, que vas valorando con el tiempo porque a mí por lo menos me pasa, ¿no? Que cuando te presentan proyectos es como de, "Puah, esto a mí me viene grande, me viene grande, seguro. ¿Sabes? Sí, sí, no, bueno, te mete... Claro, y, y hay un senior que más o menos está ahí pendiente o, o, o del que puedes tirar ¿no? en, en algún momento y es como de, vale, vale, vale. Y de repente a los seis meses dices, oye, pues lo estoy haciendo, ¿eh? <ríe> ¿No? ¿No? a ver, la, la, la empresa en la que entran, lo que tiene que tener claro es que no te puede estar metiendo tareas eh, de, primeras que, que no ah. vas a saber hacer. O sea, tiene que ir tanteando. Sobre todo, pero vamos a ver, incluso cuando entra un senior a un proyecto necesita primero conocer el proyecto tener y contexto y, cómo funciona y imprese... cómo está montada la base de datos cómo... entonces eso mmm, al principio tiene que ir haciendo tareas que le vayan a hacer eh, pues eso eh, familiarizarse con el proyecto claro. y, y nada pues pues a mí fue igual pues ir haciendo tareitas hasta que iba entendiendo cómo iba montado y luego, una de las cosas de las cosas que molan es que cuando trabajas en un proyecto donde hay más compañeros, donde hay eh, un, un, un grupo de desarrolladores, puedes ver su código, puedes entenderlo, o si no lo entiendes, sí. les preguntas, oye, ¿esto por qué lo has hecho así tal? O sea, te puedes nutrir de, de el resto del equipo. Claro, si sí, te van contando, Host... mira, esto aquí lo hacemos así, por esta razón, por esto o por esto. ¿No? Y tú sí, dices, ah, pues mira, yo quizás no lo aprendí así, pero esta... esta Hacerlo así está guay o me viene bien o. o... Sí, sí, sí. Sí, vas creciendo. Sí, y es, que que... Al final es muy. Eh, trabajar en equipo, ¿no? Eh... Exacto. Eh, para mí, una de las cosas que más me gusta de, de este trabajo también es el trabajo en equipo. Puedes trabajar solo en proyectos porque a lo mejor son más pequeños. Luego he estado en otra empresa donde la mayoría de cosas las he llevado eh, yo solo. Eh, y bueno, pero eran a lo mejor. Más proyectos o bueno sí eran, eran proyectos más sencillos y, y no hacía falta tener eh, un equipo grande en, en esas tareas es oye pues mmm, por ir por ir terminando un poquillo eh, una de las cosas que también me mola que para quien esté viéndonos eh, qué consejo le podrías dar a alguien ya na, hemos comentado por ejemplo de la frustración pero qué consejo le podrías dar a alguien que está pensando en, en cambiar su carrera ¿no? y que puede ver en, en ti un ejemplo de decir, ostras, este pavo era arquitecto, el arquitecto técnico, eh, mm. ¿qué consejos le podrías dar mmm, de cuando empezaste a programar? O sea, ¿Qué, qué te gustaría que te hubieran dicho? De, Mira, ya. esto... Mmm, acuérdate de no sé qué o, o fíjate mucho en tal. A ver, eh, realmente el, el mayor consejo es el de la frustración, pero... Eh... No sé, el, el, el tema de, de la motivación a la hora de aprender, a la hora, porque realmente vas a tener que dedicar mucho tiempo a aprender, mucho tiempo a programar. A programar se aprende programando. Y, y es eh, Yo recomiendo muchas veces, vale, al principio, haz, haz tus cursos, casi todos son eh, eh, desde cero. Aprende a hacer no sé qué desde cero tal. Pero no te estanques en hacer cursos de. Eh, de YouTube o cursos de Udemy, donde no sé qué desde cero, porque a, no avanzas. Eh, proponte hacer un proyectito para ti, un proyecto desde cero, y, es, e, y monta ese proyecto, eh, sí, documentando, bien, documentándote, viendo vídeos, viendo eh, preguntando, pero monta algo que sea útil para ti. Claro. Yo he aprendido con lo que más he aprendido Es haciendo proyectitos para mí útiles eh, Que me sirven De hecho, hago algún, tengo algún proyecto Que lo hice hace unos años Y lo utilizo a día de hoy Y, ah. y me facilita la vida Y aprendí muchísimo haciéndolo Y de hecho eh, En el último trabajo ah. yo, no he, yo, no, yo nunca he entrado a trabajar en una empresa Superando una prueba técnica <risa> Me han he, he entrado por entrevistas por eh, y, y por mi código, ya he hecho. No me han pedido que haga un código en tiempo récord y, y lo he hecho. No, ¿Han visto tu GitHub o han visto algún proyecto que has publicado en algún lado y han dicho esto. visto este mi Dios. código en mis proyectos, me han hecho preguntas de esto, ¿por qué lo has hecho así? ¿Esto por lo hecho esa y, y sí, incluso te han dicho, ¿y esto lo mejorarías de alguna manera? Es decir ven que lo he hecho pero se claro. podría mejorar vale pues pero que el, el hacer proyectos el, el montar tus proyectitos, cositas pequeñas cosas que te ayuden en el día a día que sean útiles eh, te van a ayudar a, a aprender mucho es mi Muy consejo bueno, porque no. el, el curso from scratch que tenemos siempre en youtube que tenemos en udemy llega un momento en que de todo ese curso solo o sacas jugo a uh, muy poquitas claro, cosas. Sí, porque ya todo lo demás lo has vuelto a repetir otra vez en, en el curso anterior. Y, de, de, y, no, de y nunca vas a encontrar un curso que se adecue a tu nivel sí. para superar. O sea, vale, yo claro. ahora tengo este nivel. ¿Qué curso empieza desde mi nivel? Claro, no, no hay un curso de desde 100. <risa> no, desde ¿desde un experiencia a de dos años a, a 5. No, ese curso y... no, no lo hace nadie, ¿no? Y luego, pues, lo que mola de este de esta profesión de, de dedicarte a esto es eso, que te puedes hacer esos programitas que te facilitan la vida. Eh, yo me hice, cuando estaba en Madrid, me hice un programita que yo, yo viajaba, iba y volvía todos los fines de semana en AVE. Y me, me hice un programita que detectaba las, la gente que publica las, los billetes de reventa de AVE. Sí, sí que compra el billete me, y no puedo ir. Sí. Pues lo que yo hacía era, para enterarme el primero... Eh, tenía filtrada la dirección Valencia-Madrid, Madrid-Valencia -Madri, Madrid -Valencia, y cuando alguien publicaba, en el día que yo necesitaba, me llegaba a mi Slack esa publicación y yo era el primero que decía lo quiero <ríe> Entonces eh, una vez tuve ese programita eh, conseguía los billetes súper fácil súper rápido, todo se fue a la mierda <ríe> cuando hubo el problema este de Facebook que cortaron todas las APIs eh, y una de ellas fue la API de, de Facebook bueno, pues eso Luego me he hecho otro programita que he estado yendo unos meses a CrossFit y cuando me quería apuntar ya estaba la, la clase completa. Te no acordabas de, ay, que tengo que apuntar. Claro, porque tenías que apuntarte con 22 horas de antelación a la clase. Y yo a las, a la, o sea, pasadas 10 minutos curado, ya no había. Cuando llegaba el momento, momento de apuntarse, pasaban 10 minutos y ya no había clase. Y entonces claro. me he hecho una aplicación que tú dices, quiero que tal día con 22 horas de antelación me apuntes automáticamente. Pues, <risa> ahora soy el primero. <risa> bueno, ya no, estoy yendo, ya no estoy yendo a CrossFit porque he vuelto al remo, pero, eh, <coughs> joder, son cosas que molan. Y luego la aplicación esta que, que, que, que mi empresa ha valorado y tal, es una aplicación de eh, guardar eh, trocitos de código, code snippets, ¿no? Eh, scripts y cosas que, y apuntes y notas, es como un blog de notas, pero enfocado sí, a... Lo has hecho tú y, y lo usas. Y, joder, pues eh, a mí me va de maravilla. Lo utilizo todavía, todos los días lo tengo abierto en mi navegador y, y me guardo mis cosillas. Y tengo compañeros y amigos que lo usan. O sea que... han pedido <risa> ver... el acceso. Sí, sí, es muy básico y demás, pero a ver... Que... No, no, pero es verdad que, que una de las grandísimas ventajas de esto es que tú ves una necesidad que tienes tú ¿no? Y, y te la solucionas y luego claro. dices, ah, pues mira, esto también le, esta misma necesidad igual la tiene más gente, ¿no? Y, y puedes ayudar a compañero tal. El ese de la B, igual te lo pido. Claro, ah, pues oye, eh, bueno ahora estará ya desfasado, ¿eh? Ahora ya no... Bueno, por lo menos la base no, <ríe> ya la actualizaremos. Pero vamos, que esta, son cosillas que te ayudan. Yo me acuerdo, los típicos cursos estos de las empresas que tienes que pasar pantallas, es un vídeo que pasan pantallas... Sí y demás. Eh, un código para o sea se lo vi a un compañero y yo en otro curso dije voy a hacer lo mismo y me hice un código que cuando llegaba al final pasaba Pero solamente la, la, la, la siguiente, ¿no? yo estaba <risa> haciendo otras cosas y entonces él pasaba los vídeos y, y curso hecho <risa> Digo, o sea, no tengo tiempo no tengo tiempo de estar aquí ya, exacto, de ahora mismo me viene fatal hacer este curso programadores <risa> somos vagos por naturaleza es una cosa que como de esto se puede automatizar si estoy haciendo todo el rato lo mismo Mismos, claro. o sea, se tiene que hacerlo dos veces seguidas, mejor hacerlo una vez. Eh, te dedicas más tiempo al principio, pero luego sale solo. Sí, sí. es verdad, es verdad, ¿eh? totalmente. totalmente. La verdad Oye, es pues me sí. ha gustado, me han gustado estos, estos consejos y que nos comentes para qué te ha servido el Bootcamp, que al final eh, me viene perfecto para, para el cierre de este, de este Core Fridays, porque veo que, que justo pasar de arquitecto técnico a, a hacer tus propias movidas y encontrar un curro. Overseas ¿no? <risa> eh, en Estados Unidos y estar súper Contento eh, sí. Es posible, hay ejemplos eh, mm -hmm. Eres uno de ellos Y nada, muchísimas gracias por habernos Contado tu historia Y tu, tus estudios y tu carrera eh, Espero que lo hayas pasado bien Me lo he pasado muy bien Ha sido un placer Y nada, me, me, se me ha hecho corto o sea que... <risa> Bueno, pues ya haremos la segunda parte <risa> Cuando quieras Muchísimas gracias. Venga, un abrazo.